Bueno, mis prioridades temáticas como presidenta de la Comisión de Agricultura tienen que ver precisamente eh, con el espacio de representación que tengo hoy día. Yo represento a la región del Maule, eh, que es una región que fundamentalmente se sostiene por la agricultura. Entonces eso nos deja desafíos muy importantes. Hay una precarización muy grande eh, de, de la vida de quienes trabajan en la tierra, en especial de las mujeres rurales. Hay ahí un, una combinación importante que creo que tiene que hacerse entre trabajo y la Comisión de, de Agricultura para poder sacar adelante proyectos que guarden eh, el trabajo de, de las mujeres recolectoras, por ejemplo. Es súper importante, hay un dejo, hay muchas cifras también de violencia intrafamiliar eh, en, en, lo, en lo agrícola, en los sectores rurales y todo esto se, se relaciona eh, querámoslo o no, la promoción de la agricultura familiar campesina también que es sumamente importante eh, es, es también hoy día un gran sostén y además esto se relaciona con otra cosa que yo creo que tiene que ser nuestro foco fundamental, la promoción de un nuevo sistema agrícola, que sea compatible con la crisis climática. ¿Por qué se relaciona con con, con la agricultura familiar campesina, porque precisamente ese tipo de ejercicio de agricultura es la más sustentable. Hay un cuidado y un, y un aprovechamiento en el fondo de todos los recursos disponibles, no, no existe eh, ese desperdicio que se genera muchas veces a través de la gran producción eh, que también está muy presente en el Maule, pero que desgraciadamente siempre es en perjuicio de la agricultura familiar campesina, así que yo creo que es súper importante eh, desempeñar este trabajo en la Comisión, dándole un giro eh, distinto a lo que entendemos por agricultura hasta hoy día, que es mucho más de explotación eh, y, y creo que tiene que ser mucho más de, de, de sustento de familias y también de un tipo de agricultura que sea sostenible en el tiempo y eso es eh, teniendo en cuenta que estamos en una crisis climática. Para lograr el cumplimiento de las metas de este ODS, yo creo que desde el Poder Legislativo tenemos muchas posibilidades para poder aumentar eh, de pronto las exigencias y la regulación eh, de, de la producción de alimentos para evitar precisamente el desperdicio, disminuir eh, también estos estándares como... Eh, que, que considero que son muy superficiales y, y que precisamente buscan más el lugar de la calidad de la fruta, buscan la imagen eh, de la fruta y eso genera un gran desperdicio también porque frutas que son muy buenas, de hecho, eh, que, que han pasado por pocos eh, procesos que, que alteran eh, un poco su, su composición, son precisamente frutas que no se ven eh, muy bien, que tienen gusanos. Eh, yo vengo de, de, de un sector rural, nací y criada en el, en el campo. Y nuestra experiencia con, con los alimentos es que precisamente no se ven muy bien, eh, como para una revista, pero son sumamente sano. lo mismo la articulación, creo que la articulación entre los organismos nacionales e internacionales para poder evitar el desperdicio son sumamente importantes porque de hecho creo que es un problema de articulación eh, además de, de que no hay limitantes a, a esta sobreproducción, creo en ese mismo sentido que es eh, de nuevo la articulación pero de los organismos públicos por ejemplo con las ferias libres eh, para poder aprovechar estos alimentos que muchas veces se desperdician y que al mismo tiempo le estaríamos dando un empujón eh, a fortalecer la, las economías locales. Creo que esos son, son puntos que, que pueden ser muy útiles eh, para el cumplimiento de estos objetivos. Creo que las medidas que se puedan adoptar y y la agricultura como sostenible, la agroecología, creo que hoy día no es solo una opción, sino que de hecho es, es la única alternativa que podemos adoptar para poder eh, hacer sostenible eh, la, la producción y la forma en la que conseguimos la agricultura. ¿Por qué? Eh, en el Maule, que es mi región, eh, ...prácticamente la mayor fuente de empleo... ...viene a través de la agricultura... ...pero las 11 comunas de mi distrito... ...que es el distrito 18 del Maule Sur... ...están bajo decreto de declaración de emergencia hídrica... ...¿cómo afecta esto? ...indiscutiblemente hay muchos pequeños agricultores... ...que han perdido de hecho sus cosechas... ...por esta situación, entonces es imposible... ...seguir avanzando, queriendo seguir... ...como viviendo y generando empleo... ...a través de la agricultura... ...si es que nosotros no nos replanteamos... ...cómo esta debe ser, para eso yo creo que... ...la regulación del uso de suelos es importantísima... Eh, al mismo tiempo una nueva ley de, de riego, eh, creo que es sumamente importante y también, y, y aquí viene una tarea como desde el Estado y, y de los organismos públicos, porque los organismos públicos hoy día financian un tipo de agricultura que precisamente no es sustentable y que tiene como foco principal eh, la relación entre la, agricultura, de, entre la agricultura y los agrotóxicos, que dañan profundamente la tierra y que también generan un, un alto costo para los pequeños agricultores, eh, desincentivando así la agricultura familiar campesina y promoviendo constantemente esta agricultura que es a gran escala, que tiene cero consideración por, por, por la tierra, cero consideración por los flujos de agua y que precisamente genera muchos desperdicios. Yo creo que la agroecología hoy día eh, no es una opción, yo creo que es una obligación eh, si es que queremos seguir eh, generando empleos y, y una cultura, sobre todo en los sectores agrícolas de la agricultura.